bienvenidos el siguiente tema que vamos a ver corresponde a las esponjas las esponjas y su clasificación bueno ellos pertenecen a lo que es el reino animalia subreino reino parazoa y el filo Porífera. dentro de las características generales pues el cuerpo está formado por la agregación de varios tipos de células diferenciadas podríamos nosotros observar en la parte interna, en las cuales pues ellos indican que existen más de 2.250.000 canales o cápsulas en las cuales pues ellas van a ayudar a lo, que, a, a lo que es la incorporación del agua y a la purificación del agua para alimentar, para poder sobresalir a través de lo que es el ósculo. Ellos poseen un cuerpo perforado por poros con canales y cámaras que decíamos ellos Todas las cámaras pues vamos a encontrar en este sitio, más adelante lo vamos a ver un poco más detallada. Estas especies son todas acuáticas, ¿sí? La mayoría son marinos. Ellos pues tienen una simetría radiada, ¿sí? O sin simetría. El esqueleto de las espículas que es cristalizadas calcáreas de una forma calcárea o silicia, como tenemos nosotros aquí, pues estas van a dar la forma o la estructura ¿sí? del individuo como tenemos nosotros aquí en el gráfico viendo una forma más microscópica en las cuales pues estas espículas como les decíamos anteriormente esto les va a ayudar a la rigidez del cuerpo que mantienen estas, estos individuos no tienen verdaderos órganos ni tejidos la digestión es intracelular la excreción y la homoregulación son por simple fusión vamos a ver un poquito más adelante también entonces como indicábamos anteriormente cómo es el funcionamiento cómo ellos pues también se llegan a alimentar es que a través de la incorporación de líquido pues pasa a través de la de la de estos eh, de estos espículas que nosotros tenemos aquí ¿sí? y estas pues a través de ellas poseen unos diferentes con en las cuales pues diferentes eh, eh, es, eh, perdón tiene diferentes eh, formas de células en las cuales va a ayudar a lo, a lo que es el, el movimiento sí y todo el movimiento que sale pues de aquí de, del agua que va ingresando se va hasta el ósculo estos pues poseen unos flagelos que estos pues va a ayudar a lo que es también parte de la, de la alimentación que nosotros también tenemos aquí tenemos parte de los flagelos ¿sí? en las cuales pues como indicaba anteriormente va ingresando la cantidad de agua ellos captan cierta cantidad de, de partículas y van incorporando a través de estas partículas como veíamos ahí partículas de alimento pasan hacia el núcleo y empieza lo que es la alimentación en lo que es parte de la, de la digestión bueno, como decíamos, el movimiento de los, de los flagelos del cuanocito producen un flujo continuo de agua que va penetrando. Entonces ingresa el agua, estos flagelos de los cuanocitos empiezan a movilizarse, ¿sí? según como van ingresando, el agua ingresa y se va hacia la, hacia la parte de arriba sí, y luego es eliminada al exterior aquí vamos a explicarles un poquito en cuanto a lo que tiene que ver la alimentación cada uno de ellos pues se va a encargar de lo que es la alimentación en algunos casos pues es, son eh, partículas más pequeñas y en otro caso pues son partículas más grandes como indicábamos, ingresa el agua va ingresando el agua se encargan los arqueocitos de digerir aquellas partículas que están por los 50 micras se encargan de digerir y nuevamente como tenemos aquí la, el gráfico pues lo fagocitan y se produce lo que es la alimentación cuando son partículas inorgánicas los arqueocitos pues van seleccionando aquellas sustancias que pueden, les pueden servir y las sustancias o partes inorgánicas pues las va eliminando y se van hacia el exterior en el caso de cuando son pequeños, pe, pequeñas partículas, menos de una micra, va ingresando, como les indicaba, a través del agua, ingresan ciertas partículas y a través de los flagelos, pues ingresan nuevamente hacia aquí y se comienza a producir lo que es parte de la digestión. ¿sí? Y quienes se encargan de ellos de, de producir la parte de la digestión, tenemos aquí los coanocitos entonces como podríamos observar esta es parte de la digestión en las cuales pues llegan a producirse una característica anatómica pues eh, se divide la parte interna en las cuales están todos los coanocitos como podríamos observar toda esa parte se la conoce como coanodermo una parte que se la conoce como el meso hilo en las cuales pues vamos a encontrar en esa parte lo que se produce como decíamos parte de la de la se va a producir también parte de la fecundación y también parte de la alimentación que vamos a encontrar en la sección del meso hilo pues vamos a encontrar lo que son los ovocitos amebocitos son aquellos pues que van a ayudar no es cierto como decíamos anteriormente a la parte de la digestión tenemos los esclerocitos y lo principal que tenemos lo que es la parte de las las cuales va a dar su mayor dureza o firmeza a este individuo y en la parte interna eh, perdón parte externa pues encontramos los pinacodermos ¿sí? como podríamos nosotros encontrar toda esta es una estructura en la que está formado la parte externa en cuanto a los niveles de organización tenemos los asconoide las cuales son Aquellas esponjas que son inferiores ¿sí? a, 10, a 10 centímetros, pues poseen una, una cavidad central denominada espongio o atrium. Y el movimiento es el mismo procedimiento que habíamos indicado anteriormente, pues que posee aquellos flagelos, ¿no es cierto? Las cuales, pues, va a ayudar a lo que es parte de la alimentación, va a ayudar también a lo que es la incorporación de, eh, de ciertas partículas con el agua para luego ser eliminadas. en cuanto a lo que es la reproducción asexual todas las esponjas pues, pueden reproducirse asexualmente a partir de fragmentos y muchas, eh, muchas esponjas pues también pueden producirse a través de lo que son las yemas en cuanto a lo que es la reproducción sexual las esponjas pues carecen de gonadas ¿sí? y los gametos y los embriones se hallan en el mesohilo, como decíamos nosotros O sea, pues eh, si, hay, si, si existe un cierto desprendimiento de ellas pues va a contribuir no es cierto a que se puedan llegar a reproducir o a formarse otro nuevo individuo en cuanto a la biología y la ecología dónde los podríamos nosotros encontrar pues eh, las esponjas pues siempre habitan en lo que son los medios acuáticos y por lo general siempre se van a encontrar en aquellos lugares donde no existe mucha cantidad de luz por eso pues también se los ha denominado como ciófilas las cuales pues prefieren lo que es la, la parte de las penumbra su principal fuente de alimento pues son partículas orgánicas submicroscópicas que se encuentran pues por, eh, flotando por, por, por el medio así como también aquellas bacterias dinoflagelados y otros eh, planctones eh, se los está utilizando o se, o se ha visto mucho en, aqu en aquellas eh, zonas donde existe mayor cantidad de materiales pesados o materiales eh, contaminantes que por lo general ellos pues no tienen ningún problema de, de subsistir en ese medio pues a lo mejor se lo podría utilizar como un medio para, eh, para la descontaminación de aquellas aguas en las cuales pues haya sucedido algún derrame petrolero pues podríamos a lo mejor llegarlas a utilizar ya que ellas pues, no no tienen ningún tipo de problema para sobrevivir en aquellos tipos de de aguas contaminadas. Eh, hay una ventaja que se los estaba llegando a utilizar ya que estos pues poseen, ¿no es cierto?, unas ciertas sustancias en las cuales pues tienen propiedades farmacológicas y antiinflamatorias, en las cuales pues la extracción de ellos pues nos podría también ayudar para sanar diferentes tipos de enfermedades que podríamos nosotros encontrar en, en los humanos. La relación que entiende entre las esponjas y el hombre es que hace muchos años ya se hablaba de, de en, en el Mediterráneo pues que se los llegaba a utilizar como esponjas para la utilización del baño. Y también se los, se, se llegó a observar que se los se los llegaba a utilizar ya estas esponjas cuando ya estaban totalmente eh, fuera de, de, de su hábitat los utilizaban como forma de jarrón para poder eh, ingerir cierto, cierto alimento eso también pues, se lo está utilizando de aquellas esponjas que por obvias razones llegaron a morir y salen eh, afuera de la superficie se las están utilizando como fertilizante para utilizarlos en los diferentes campos bueno compañeros les agradezco mucho y nos veremos en la próxima tutorial